No puedo decir eh, de manera rotunda que en la historia del país no haya habido influencia de grupos armados, ya sean guerrillas o paramilitares, eh, en eh, protestas sociales. Es más, eh, habría algunas protestas en las cuales, muy pocas, en las cuales fue muy clara la participación, por ejemplo, de las eh, AUC, como el bloqueo que se hizo durante varios meses a la troncal. Eh, del Magdalena Medio en el año 1999 en un intento de impedir, como realmente se hizo, eh, que se le otorgara un espacio de negociación al ELN en esos momentos. Eh, ahí fue muy clara la participación y dirección de eh, las AUC en esa protesta que fue muy larga. Eh, pero yo no puedo decir que todas y que siempre las eh, protestas sociales tengan eh, detrás eh, la financiación de grupos como los que mencionó el eh, ministro, eh, grupos residuales, las FARC, los pelusos, el clan del Golfo, eh, no es cierto, no, no no no podemos decir que siempre. Es más, son casos, eh, los que podemos mencionar son casos eh, muy aislados y muy específicos, pero no podemos decir que la protesta social siempre, como lo dijo él, es financiada por estos grupos ilegales armados. Declaraciones como las del eh, ministro de Defensa eh, muy poco contribuyen a defender a los líderes sociales. Es más, lo que hacen es, como ya lo han señalado antes otros, eh, políticos eh, eh, y dirigentes sociales lo que hace es ponerles una lápida